cordiales PRIXLINERS de todo el mundo si queréis saber de españa de primera mano este es vuestro canal el canal de PrISLINE. hoy vamos a hablar de el precio del alquiler la vivienda aquí en españa tanto la habitación la casa como el alojamiento cuando uno se va a trabajar en el campo que me estaba diciendo ahora mismo mauricio que es muy importante que antes de ir al campo a trabajar eh, concertéis el alojamiento que, que unos prilines han ido para allá no habían concertado el alojamiento no tenían dónde dormir y se han tenido que volver había trabajo pero no había dónde alojarse vamos a hablar de todo eso ¿eh? de cómo está el precio en España en estos momentos bueno quiero saludar a todos los prilines que están en España en Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Puerto Rico República Dominicana Uruguay Venezuela Angola Argelia Estados Unidos Surinam trinidad tobago curacao marruecos islas vírgenes inglaterra senegal francia aruba japón túnez guinea Bissau, canadá alemania arabia saudita y kosovo si alguno de vosotros lo ve desde algún país que no he mencionado que me lo diga como, han, como habéis hecho todos vosotros y lo añado a la lista. bueno soy luis eh, siempre emitimos en directo todos los días muchas gracias a los que estáis ahí viendo este vídeo tanto los que lo veis luego como los que lo veis en directo ahora y estáis conectándose al vivo como los que están invitados en el salón de zoom os recuerdo que estáis todos invitados a participar tenéis que entrar eh, de, emitimos todos los días de lunes a domingo a las 20:45 hora horas de madrid hasta las 21 horas ahí podéis entrar a Zoom tenéis el enlace debajo de todos los vídeos entráis y así podéis participar en especial quiero invitar a los de dinamarca y suiza que invité una vez a unas personas podéis ver los vídeos abajo lo pondré aquí en una tarjetita y se quejaron mucho que en estos países te daban el alojamiento gratis te daban todo según ellos me dijeron yo no estaba allí pero ellos me lo transmitieron hicimos el vídeo pero claro al cabo de un tiempo les echaban por lo visto o decían que estaban entre comillas secuestrado y algunos de vosotros me estáis poniendo en los comentarios que no es así pues os invito al salón de zoom cualquier día estamos todos los días a las 20 45 horas de madrid Veniros aquí y dais vuestra versión que yo yo no me caso con nadie yo os doy voz nada más pero a mí un invitado de suiza que se llama como yo Luis me dijo ahí está el vídeo os lo pongo y, y la chica está de dinamarca igual que, que no es así como decían ellas Qué mentira pues no lo sé Prilines. venir los que lo ponéis en los comentarios venir aquí dar la cara y, lo, y dais vuestra versión yo encantado vamos inteligencia colectiva para tener la mejor versión bueno eh, lo que os digo que podéis dejar las preguntas ahora mismo los que estáis en el vivo ponerlas en el chat y los que lo veis luego ponerlas en los comentarios ¿vale? Eh, hemos estado hablando ayer estuvimos hablando de si va a haber crisis en españa o no veros el vídeo el que no lo haya visto ¿vale? bueno vamos al tema de hoy como tenemos muchos privilegios en la sala de zoom yo lo que les voy a ir es ir preguntando uno por uno eh, dónde están y cómo les sale a ellos el tema del alquiler de la vivienda y, y así nos hacemos una una visión global vale voy a empezar por tatiana bello tatiana yo voy por el orden que me salís aquí dinos todos nos decís dónde estáis vale y ya, pues nos aportáis un poco. Y luego hacemos una ronda de todo tipo de preguntas. ¿Tú dónde te encuentras, Tatiana? Bueno, me encuentro en Barcelona. ¿Cómo está allí el precio de, de una habitación, una casa donde tú, por ejemplo, te encuentras? Qué, ¿Qué precio sale? Más que nada para hacer como una estadística en general entre todos. Vale, donde yo vivo aquí pagamos 300 euros. Pero hay más alquileres que valen 600, 800. Demasiado. ¿Cuántas habitaciones? 300 una es lo que te iba a preguntar por una habitación, ¿no? No no, yo estoy en un piso. Todo un piso euros? por 300 euros, sí. qué buena qué buena sí. oferta. ¿Dónde nos has dicho que estás? Perdona si se en puede. En Barcelona. Hablar. Pero en Barcelona capital o en algún buen pueblo de Barcelona. En Santa Coloma. Santa Coloma de Gramenet. Coloma de Gramenet Santa Coloma. O sea, Prilena ya sabemos un dato. Eh, según Tatiana nos responde de su experiencia, en Santa Coloma de Gramanet, un piso entero por 300 euros al mes. ¿Cuántas habitaciones, Tatiana? Qué buena información. Dos y media. Dos y media, media. qué buena, qué buena sí. información. Bueno, y tendrá su cocina también y eso, ¿no? Sí, tiene su cocina, Joder, su qué, dos cuartos qué, y medio. ¿Qué precio y más? Qué precio más bueno. Vamos, encantado. Muy buena aportación. Así me gusta que participéis todos, ¿vale? Luego los que habéis participado y queréis hacer preguntas de otro tipo, levantar la mano, ¿vale? Ahora vamos con esto de la vivienda y luego damos una ronda general. Pues vamos con Jesús, que Jesús está en España, Jesús Rodríguez. Eh... tú, Jesús, creo recordar que alquilas una habitación, ¿no? Por bnb Sí, yo alquilo una habitación y bueno, cobran 45 euros por la noche depende del precio que nosotros pongamos o llegamos al acuerdo con la empresa y aquí los pisos donde estoy yo viviendo están de alquiler pagando 700 euros al mes y de y de compra están pagando 150 mil euros en madrid capital hablamos en madrid capital es una zona un poquito está entre medias. Es muy caro. ¿Cuánto has dicho al mes un piso, por ejemplo? Has dicho? un piso están pagando 700 euros al mes aquí. Fíjate, mes. Yo estoy viviendo más la del vista. doble, más del doble que, que, en, doble que, que, que, en, Barcelona. que en Barcelona. Y el eh. tema de, de compras están están pagando 150 mil euros. 150 mil euros. Hablamos de un piso de cuántas habitaciones más de, o menos? De dos habitaciones, un cuarto de baño y de 50 metros cuadrados vale y luego la, lo del bnb que lo hacéis más más bien en plan turista no por eso es tan cara y la es, noche. es una cosa que únicamente se hace un acuerdo también con, con la empresa y se pone luego el precio para que ellos también tengan que, que ganar ganan ellos y ganamos otros, pero bueno se gana poquito cada uno un pasa que también. únicamente que el problema que tiene es que claro que es como todo va subiendo luego también la capacidad que tenga la habitación la higiene que tiene eh, sí, sí, ¿no? de, y, clientes, y de Madrid, y, capital, y, claro, que es más caro. Madrid, me... capital es una zona que tenemos al centro comercial y tiene varias cosas más. Es la zona claro, de la vaguada, ¿verdad? Si no me fallas. Es, es en el Pardo casi más. Sí. Vamos, las zonas bueno, mejores de Madrid de la o de las... abahuada, claro. Y es una zona muy limpia, zona muy tranquila. Y aquí lo que tiene aquí, claro, que, claro, que cuando llegas a tu casa estás relajado, porque no oyes ni ruido, ni coches, ni nada. Es una zona muy buena. Pasa que, claro. Se paga. Y hay gente que está comprando pisos ahora mismo y alquilándolos. ¿eh? Que hay gente que están como locos. Los chinos están a mí todo como locos, buscando un piso de aquí para que se compre. Porque claro, porque es una zona buena, luego también tiene su servicio de metro, autobuses y tiene varias cosas más. Y luego, ¿qué hace Que aquí vas andando a la vaguada directamente y no tienes que coger coches. Vale. ¿no? Muchas gracias. Pues muy bien, Jesús. Luego te digo lo mismo. Luego en, sí. en general puedes levantar la mano tranquilamente, ¿vale? Claro pues venga pasamos al siguiente PRIXLINER yo voy por el orden que me sale eh, por ejemplo juan manuel juan manuel te activo el actívate el audio y dinos dónde te encuentras tú y más o menos por cuánto sale allí la vivienda donde estés tú aunque no estés en españa también vale, ¿eh? vale. hola luis gracias eh, mira yo estoy en bogotá colombia aquí por un apartamento o un piso de 80 metros cuadrados, más o menos está en 2 millones de pesos. Eso son, pueden ser más o menos 500 euros. 500 euros en Bogotá, capital, ¿no? La, en la sí, ciudad, correcto. no en un pueblo de. Porque Tatiana es en Santa Coloma, que no es Barcelona, Barcelona. Es un pueblo muy cercano a Barcelona, pero no es Barcelona, Barcelona. Unos 500 correcto. euros traducidos, vale. Sí, vale. pues no me parece tampoco muy barato ¿eh? más o menos porque en madrid unos sí. 700 nos está diciendo jesús mira aquí aquí los alquileres son costosos en bogotá eh, nosotros pensamos eh, migrar a barcelona es lo que tenemos pensado y lo que yo he buscado o lo que he visto porque vamos para barcelona capital eh, no baja de 700 u 800 euros sabes Sí, yo creo que en barcelona capital, no baja de ahí. Claro, no, no, no. aunque tienes la opción. Mira Tatiana, por, tres, eh, por eh, cerquita y está bien comunicado, eh, Que lo sepáis que hay buenas comunicaciones, tanto de tren como de, de auto, ¿vale? Sí señor, sí, yo conozco. Pero, vale, si para eso hacemos el, el vivo, para que vosotros contrastéis y toméis vuestras decisiones, ya vamos aprendiendo. Vale. venga, pues paso al siguiente. Os digo ya no os lo digo más. Luego podéis participar levantando la manita virtual de cualquier tipo de pregunta que tengáis, ¿vale? Eh, Milton, te toca, amigo. Ya estás ahí en conexión. Ponte el audio si puedes. Mil... Ahí está, ya lo tienes, Milton. Dinos dónde estás para que los que no te conocen. Yo vivo en un pueblo que se llama Moncofa, que es de la comunidad valenciana. ¿Cuánto te sale el alojamiento en Moncofa? 300 euros el piso. Una habitación, ¿tienes? 300 no, euros. El piso. ¿El piso? Tres piezas, una sala, un comedor, un baño y dos patios. Y cocina, supongo. Claro, y cocina pues obvio. Madre vale. mía, o, o sea, como Tatiana también. Está clarísimo que los pueblos son mucho más baratos, por lo que estoy viendo. Moncofa has dicho, Milton. Moncofa. Moncofa. Comunidad valenciana, sí. O sea, muy bien. Muy... O sea, más o menos como Tatiana, en Santa Coloma, más o menos, ¿no? 300 euros. Bueno, no, lo tuyo mejor, porque lo tuyo es mucho más grande. Sí, es muy grande. Tres, muy tres muy habitaciones, grande. más salón, más cocina. ¿Y cuántos baños? ¿Milton? Uno. Un baño. Uno. 300 euros. Es muy interesante también. Venga, pues seguimos para, para ir un poco rápido. Luis César, te toca, amigo. Dinos dónde estás y más o menos cuánto sale donde tú estés. A ver, que te lo. Ahí ya está. Ya lo, tienes ya, lo tienes, ya lo tienes activado, Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Eh, bueno, tú sabes, yo estoy en majadahonda Aquí estoy con unos familiares. Eh... majadahonda Madrid. Madrid, correcto. para que no lo sepa. Estamos cerca, Luis. Somos tocayos sí, y estamos sé. cerca. Mira, eh, cuando acabe eh, el confinamiento, bueno, si quieres un día, tomamos un café, ¿eh? ya que somos tocayos y estamos cerca. ¿Cuánto eso. sale allí? allí? es muy caro, yo creo, donde estás tú. ¿eh? No Correcto. Sé. Eh, este apartamento, este piso tiene 130 metros cuadrados. Son tres habitaciones grandes, dos baños, cocina, el balcón donde estoy ahorita, sale 1200. Pero a lo mes. estamos pagando entre tres, sí, a 400 a entre, entre cada uno. Y. Pero ya cada ahorita, a partir del mes que viene, ya no vamos a, a separar. Yo me voy a mudar a Móstoles, que está alrededor entre 600 y 700. De las mismas dimensiones, más ¿no? Más o menos. más o me Sí, más o menos. Más Tres o habitaciones o menos. y eso. Sí, o, sí. o sea, en Móstoles una, la mitad te puede salir, que en la onda, ¿no? 1200, 600. Es, es correcto. Y es una buena zona y es bien bonito. Sí, y muy ¿verdad? comunicado también Móstoles. Sí, sí, también. Yo Yo Madrid lo conozco, es, es, correcto, Madrid no, lo conozco y, bien, sí. Es que tengo que, que eh, mudarme cerca del trabajo de mi hijo. ¿Te acuerdas que yo te lo dije hace poco en un video? Sí. Que él, él consiguió ahorita en esta época trabajo en un supermercado. correcto Entonces, eh, vamos, a, vamos a mudarnos cerca para que no pierda el trabajo. Claro. Entonces, eh, nos vamos a mudar hacia, hacia mostrar, Ya estamos en inteligencia. De hecho, el, el martes veo, veo el piso que, que me están ofreciendo. Bien, eso, bien. bueno, ahora nos va a tener que decir que por lo visto tenéis que tener cuidado que con los pisos hay a veces algún poco de engaño en algunas, algunas veces, no, no, eh, no, no siempre. No, tranquilo, tranquilo, sí. Nos no, lo dijo ayer Mauricio y por eso he sacado el tema de hoy. Que no soltéis uh -huh. dinero, yo creo hasta que no lo veáis seguro el tema. Venga, Jesús. No, y, y, y ahorita después en la terminar sí, vamos ahora. a hablar de los requisitos. Vale, vale, ahora, ahora ya, eh, cuando acabe la ronda, ya preguntáis, levanta, ir levantando ya la mano y os daré paso. Jesús, te toca, amigo. Gracias, Luis. Dinos, Jesús, ¿tú dónde estás? Amigo. Jesús. Te activo el audio yo. Ah, ya lo tienes activado, ya lo tienes activado, Jesús. Ya puedes ya, hablar. Ya, ver, sí, sí, ya se te oye. Ya se te oye, amigo. Jesús. Bueno, yo estoy en, en Valencia. Valencia. Eh. Un poco capital o un pueblo de Valencia. Capital, capital. Al giros, más o menos. El municipio se llama Al Giros. ¿Y cuánto es sale un... en Valencia o la habitación o el piso? Lo que tú. Este, aunque estoy compartiendo un piso con una compañera y eh, tres habitaciones. Es eh, tiene sus sala, su cocina, un baño en 600. 600. Euros. 600 eurillos, más o menos. Vale, sí. como aquí en móstoles pero ya vale el doble que en Moncofa o, no, no, no, no, o donde estaba Tatiana, que se me ha ido el pueblo, pero que eran 300. Vale. Exacto, ¿Eh? Si esto sí. más que nada es por hacer una estadística, para que ya todos los prislines que ven el vídeo pues claro. se vayan haciendo la idea. Es que en España hay mucha variedad de precios, ¿eh? Pre como podéis ver. Sí, varía mucho. Varía mucho, como, Ya lo estamos varía viendo, muchísimo. vamos, ya directamente lo estamos viendo. Pues paso al siguiente y, y luego luego hacemos una tertulia. Marta, como está en Argentina. Venga, la pregunto a Marta. ¿Tú estás en Argentina en qué parte, Marta? Te he pillado desprevenida, ¿no? Ahí No, está. No, no, sí, ya sí, no, no, Ya no, tienes el audio, ya lo tienes, ya lo tienes. Está tiene. bien. Yo este, soy de Argentina y, y no. ¿Qué parte de Argentina? Digo, en Colombia, qué. Pero más o menos. Los alquileres acá deben estar en 15.000 20.000 una casa no muy grande. ¿eh? Pesos, eh, que el debe ser unos eh, 200, 300 euros. Más ¿Hablamos o menos. de Buenos Aires o de algún pueblocito? Eh, yo estoy en Mar del Plata, que es eh, una ciudad balnearia, turística. O sea, que no, será más carilla, ¿no? ¿no? más, más car de la capital. Sí, pero, pero no no es barato. No. Mar del eh, Plata. en un barrio. Mar, de sí, Plata. Sí, Mar del Plata. Tiene nombre, yo no lo conozco. Marta, pero tiene nombre a Ciudad Bonita, muy bonita, ¿no? Sí. Debe de ser bello, ¿es así o no? Es hermoso. Por el nombre, hermoso, eh? abierto, Mar de Plata. Planches, bueno, lo eh, apunto, lo la, apunto. Las y vale. animales, Escucha, eso, Marta, ah, Marta, Marta, no, lo apunto. Unos 300 eurillos en muy, Mar muy de bonita, Plata, bonita, ¿no? Amplia, Marta, sí, sí, 300 sí. eurillos, ¿no? En Mar de Plata, más o menos. ¿Eh? Más o menos. Mame, sí. Claro, dependerá luego. Claro. Pero estuve mirando estuve mirando como yo voy a ir a españa entre alquileres y qué sé yo que ayer estaba mirando que en almería hay este Presta atención 14, claro te, cuánto valía en almería 400 euros unas casas hermosas de tres de habitaciones, habitaciones y eso bueno, vale pues nos vale sí, también almería bien. era en almería allí en almería para el que le guste sí, el sol bien. aquí en españa en el sur de españa es muy buena zona almería con playas preciosas sí, es muy unos 400 euros has visto allí no más o menos lo apunto sí, también gracias sí, a Marta mira sí, eso también sí, buen, buen dato venga muy buen dato bueno sigo, sigo sigo con la ronda para que os dé tiempo a todos que me habéis dicho que queréis ver siempre a todos los que estáis en zoom Luis Armando eh, Luis Armando aunque no se te vea dinos si si nos oyes Luis eh, sí Luis buenos buenas tardes para todos para mí es una alegría poderlos contactar, ¿no? Después de casi un año de seguirlos, pero bueno, aquí estamos. Yo vivo en una región de Colombia que es Casanare, departamento sí. petrolero y de y de mucha agricultura, arroz. Entonces, eh, pues aquí los arriendos son más bien costosos, pero en comparación con Bogotá, pues no comparación con Bogotá, no son costosos. ¿Cuánto a podría salir de... ahí un arriendo medio, más o menos? A, a ojo, Luis. Eso es a la mitad de lo que comentó el compañero. Más o menos a la mitad que comentó el compañero. Eh, el de Bogotá. Solamente ¿no? por 600 mil... Eh, el de Bogotá, ajá. El colombiano. El ¿Cuánto de... le salía? Mitad, eh, el de Bogotá, ¿cuánto salía? Que ya se me ha ido. El de Bogotá salía por 2 millones. Aquí cuesta más o menos ochenta mil pesos. O sea, menos de la mitad. Traducirme la euros, porfi. Eh, Dos millones más o menos... Euros, ¿cuánto? Más 500, o menos euros, 500, 500 euros, Luis. 500 euros. Correcto. Vale, 200, y entonces, 200, Vale, Luis. A, Luis, a ti te sale más o menos 250. Ay, más o menos. La mitad. Sí. Bueno, te dejo 200 que 200. tienes a la niña, no te preocupes. Pero te, no, te sale a la mitad. No, atiéndela, no pasa nada. Ya, quiere salir? quiere salir en el vídeo? Y es que YouTube, con eso, que unos 250 te sale ¿no, Luis? Más o menos, ahí. Puede salir, ¿no? La mitad, ¿no? Bueno, le dejo a Luis que está liado. Mauricio, te toca Mauricio y... y, y Mauricio, si estás ahí puedes participar. Mauricio. ¿Qué más? Luis, buenas tardes para todos. Eh, y di también, a... dinos dónde estás, lo que te cuesta y luego dinos también lo que os ha pasado a las hormigas. Y si quieres también, dinos lo que le pasó a tu familiar ayer, a tu madre, que por si no quedó okay. claro. Vale, venga, te dejo un poquito más de tiempo venga. a ti, venga. Bueno, pero el primer punto es: hoy en leganés Madrid, eh, pagamos 700 euros, tres habitaciones, en baño, cocina y terraza, eh, ya. No, no lo tenemos más. Lo otro. Parecido eh, a es un poquito más caro, aunque también habrá que ver. en Móstoles 600 le va a salir. 700 tú, sí, se luego algo también de él. Bueno, eh, lo otro, Muy, eh, tener cuidado cuando se va a alquilar un piso, los papeles que se piden, con quién se habla, porque, pues lo, lo, lo cuento por experiencia, mi familia, a mí, más que todo mi mamá le pidieron una cantidad de dinero para alquilar un piso y resulta que ella consignó, no, no verificó antes quiénes sean las personas ni nada de eso y se puso a consignar porque ella dice o dicen acá que, a que todo se maneja es por, por correo electrónico. Entonces eh, se contactaron, bueno, por, por WhatsApp y todo eso. Cuando resulta que cocinaron la plata, era un fraude. El señor pidió más plata, se le pidió la devolución de dinero y dijo que no, que teníamos que ser una persona nacional y que la plata no la devolvían. Bueno, en fin. Eso, eso, ahí? perdona que te diga un momento, Mauricio. Eh, lo podéis denunciar, ¿eh? sí, ya, Te quiero ya. decir, aunque aunque uno esté irregular, se puede denunciar igualmente, ¿eh? Que lo sepáis. Si quieres, sí, cuando no, venga porque... don Jesús, se lo preguntamos, ¿eh? Que es magistrado, pero que lo sepas. Okay a poner denuncia ayer, hoy le tocó llevar otras pruebas, y pues ya está en ese, en, ese, pues en ese problema, a ver si se puede resolver lo otro que les quería decir es que yo tengo pues el ya, ya saben, un grupo eh, que se llama Las Hormigas, que es en Telegram que es bastante cerrado ya, porque pues me, me gusta estar pendiente de ellos resultó un trabajo en Murcia y resulta que no hay habitaciones, ellos pues los muchachos obviamente tienen necesidad y se fueron ¿Qué pasa con el grupo de las hormigas? A mí me gusta llevarles eh, todo, el, pues el, el trámite, dónde van, como esa me gusta estarlos llamando, porque yo tengo una base de datos de cada uno de ellos y mantengo muy pendiente de ellos. Hoy llamé, me resulta que cuatro de los muchachos no se pueden quedar. ¿Y no Llegaron podéis al... buscar allí un alojamiento, aunque sea provisional? No hay, no hay. Llegaron a antier y ya hoy que los llamé, que no, que ya se devuelven otra vez para acá, para Madrid porque no hay dónde quedarse, estuvieron durmiendo en la calle entonces pues tampoco es bueno claro, que la no gente es plan vaya. aunque viene ahora el buen tiempo no es plan pero trabajo sí que había ahí en la huerta murciana sí sí hay trabajo en, en Murcia sí hay y más que todo fue en Lorca San Diego eso sucedió fue en Lorca San Diego vale o sea que la clave está eh, concertar primero el alojamiento concertar el alojamiento primero y no arriesgarse muchachos que en realidad uno sin trabajo ir por allá perder tiempo y plata claro. no es algo muy... entonces muy pendiente de eso cuando les ofrezcan un trabajo primero mirar que el alojamiento esté o sea yo les pude pues hay contactar con el empleo pero el alojamiento no los tenían y en realidad pues me da pena por hecho pero tu testimonio mauricio es muy valioso porque gracias a este testimonio ahora a todos los demás ya no les va a ocurrir pues se acordarán de las dos cosas que nos estás comentando, tanto lo de tu madre como lo de estos chicos, ¿vale? Ya tendrán cuidado, tanto a la hora de, de dar una señal para un piso como a la hora de ir al campo, mmm, hablar primero del alojamiento, claro, muy importante. Pero es que si tú no lo dices, esto le puede pasar a mucha más gente. Así no, claro, que... y lo que le digo, señor Luis, yo mantengo muy pendiente del, del grupo de los muchachos, yo los estoy llamando, ¿dónde están? Ya llegaron, ya ya donde se van a quedar, hablaron con la persona no o sea, no es solamente listo, vayan y ya no, me mantengo bastante informado, claro. pues de, de, de algo sirvió eso porque les estoy comentando la experiencia. Pues vale, pues, pues muchas gracias en nombre de todos los que vean el vídeo, Mauricio, ¿vale? Invito okay. a todos los que veis luego el vídeo, si queréis aportar. ¿Eh? alguna experiencia que os ha pasado, ahora mismo en el vivo, en el chat, o luego los que lo veis luego en, en un comentario, aportar las experiencias que os hayan pasado, las sugerencias que tengáis, porque aumentamos la inteligencia colectiva. Como siempre os digo, si, os, si la información que os damos es, os resulta apta, ¿eh? ponerle un like, ¿vale? Que es lo único que os pido, que esto lo hacemos sin ningún tipo de ánimo de lucro. Y suscribiros con campanita, que muchos no tenéis la campanita puesta y la notificación en el móvil, ¿vale? Venga, pues seguimos para no... Eh, nos queda por ejemplo Marcelo. Marcelo, amigos, si estás ahí, puedes decirnos cuánto sale allí donde tú estás y dónde está para que lo sepan todos. Buenas tardes, Luis, buenas tardes para todos. Yo estoy acá en San Juan, Argentina, pegado a la cordillera de los Andes. Un piso acá eh, para estudiantes, que es lo más barato que hay, de dos dormitorios, de baño en la ciudad universitaria que le llaman un piso que está costando algo de 180 euros más o menos 180 euros muy buen precio muy buen precio bueno, sí, está sí. muy bueno muchas sí. gracias marcelo el, el precio claro también hay que tenerlo en cuenta con lo que se gana muchas veces lo que decimos cuando venís a españa a trabajar a lo mejor el precio os parece caro a lo mejor otro día hacemos uno de la comida si queréis que además tenemos a jesús que es experto porque como trabaja en el supermercado pero vamos, lo que os quiero decir tenéis que tener el precio también con el salario porque no es lo mismo, o sea, si, por ejemplo, en España el salario es alto, claro, pues luego todo es un poco más caro, pero ¿vale? Pero bueno, no sé si me ha explicado bien, pero ya lo sabéis. Pues Andrea, ¿te toca? Andrea Márquez, si estás por ahí. Sí. Venga. Sí, sí, estoy, estoy. Tino lo tuyo. Bueno, yo, yo estoy en Argentina, en Urlingan, una zona muy linda, y estoy pagando un alquiler de 200 euros. Hace un año atrás. En proporción nuestra, para que ustedes tengan una idea, eran 800 euros. Pero con nuestra devaluación aumentó tanto el euro y el dólar que ha quedado en 200. En 200 eh, euros. Para que tengan una idea, es más de la mitad de un salario normal acá en Argentina. ¿Un salario normal cuánto es allí ahora más o menos, Andrea? Más o menos. Con suerte, 30, 40 mil pesos. En euros. Y este alquiler... Vendría a ser un poco más de la mitad. Es que en pesos se me va la cabeza. No, Oye, no, por cierto, el, el Bitcoin a... está disparándose. El Bitcoin está, está disparándose, Prilena, que no se me olvide. Que no se me olvide. Perdóname, Andrea, ¿cuánto sale más o menos o sea, en euros un, un salario así estándar en Argentina? Y en euros, y sería, con toda la furia, 400 euros. Y el alquiler unos 200 euros, más o menos. 200 euros. Vale. Sí, con mucha suerte. Zonas normales, ¿no? Hablamos, zonas normales, así. No, eh, no yo estoy en una zona muy linda acá. En, en ¿Cómo el, se eh, llama? ¿Cómo se llama? Urlingan. ¿Cómo? Hurlingan. Hurlingan. Sí. Vale, pues muchas gracias. Es una, es una zona inglesa. Muchas gracias, Andrea. Hoy os estáis sacando... Pero es que yo creo que esto es positivo, que se sepan los precios de primera mano sin saber. Pues muchas gracias, Andrea. Ahora, luego ahora si quieres... O sea, ahora preguntáis de lo que queráis. Venga, Camilo, te toca, amigo. Camilo, si quieres. Camilo, puedes hablar si quieres, aunque te activo yo el audio, Camilo. Espera. Camilo. Camilo nos, no, nos tiene la mano levantada, pero no. Bueno, pues paso a Jennifer o a Dieguito. Venga, el primero. Y ya terminamos la ronda. Jennifer o Dieguito. ¿Aló? Ah, venga, Camilo. Venga, has aparecido, que no te. No te... Venga, no, Camilo. no activar el audio. Ya no, se ve. Sí. Ok, simplemente les quería compartir a las personas que de pronto tienen intención de venir acá a España o los que están acá, que si en algún momento llegan a pasar momentos difíciles con la vivienda, pues que eh, cada comunidad cuenta con sitios de acogida, entonces eso puede ser una solución temporal, ojo, temporal a ese problema de pronto que se presenta. Vale, temporal. ¿Los centros de acogida cómo se pueden.? aunque es lo que dices no es muy recomendable salvo que sea de verdad necesario venir mejor preparados Prilines, lo que siempre decimos de emigración responsable vale pero eh, también es cierto ¿sí? que a veces nos pasan cosas oye de fuerza mayor y antes de quedarse uno en la calle eh, nos podrías dar un poco de información cómo se podría acceder temporalmente a un, a un tipo de ayuda ah, de este estilo okay. camilo bueno eh, resulta que puntualmente aquí en castellón aunque claro eso está en todo en toda españa eh, cuando recién llegas puedes ir a una entidad que se llama Caritas, expones tu caso, sí. ellos allá te brindan un sitio de acogida y lógico tienes que compartir con varias personas y también te brindan la comida temporalmente por seis meses. Aunque quiero enfatizar y ser muy claro en esto, temporalmente porque también conozco personas que llevan mucho tiempo viviendo en esos sitios porque ya entran en una zona de confort. Y por eso, eso no digo, es bueno temporalmente eso no es bueno verdad Camilo. hay que tenerlo si lo has dicho muchas veces y estoy totalmente de acuerdo contigo No, si no nos vamos a lo que decía al principio del vídeo no sé si que en suiza en dinamarca no sé qué pasa que te dan todo allí te dan todo no lo sé ¿eh? que no he estado. luego no me regañes que es que tengo un debate con los que están en dinamarca que vamos casi me casi me crucifican porque le hice una entrevista a una chica que le daban todo pero luego por lo visto a los tres o cuatro años la querían mandar para su país y, y puso a los daneses fatal y yo hice el vídeo, yo la entrevisté, ya está, ahí está, luego lo pongo. Ahí, está en YouTube. Total, que ahora están todos los daneses, madre mía, no, no, bueno, no, me, no sigo. Pero las ayudas yo creo que tienen que ser temporales siempre y para casos, en mi opinión, para casos pues que de verdad lo necesita la persona. Lo que está diciendo Camilo, no entrar en la zona de confort y acostumbrarte a que te den todo y a ponerte, a... bueno, no me enrollo más, ¿me entendéis, verdad, Prilines? Pues nos queda Jennifer y Dieguito. Si alguno de los dos está operativo... Que active el audio. Jennifer o Dieguito. Jennifer ¿lo ha, lo ha activado. Jennifer. Sí. Sí. Venga Jennifer, por cuéntanos lo tuyo. Venga. Yo vivo en Alicante. Modulo sí. viejos Juan 23. Eh, alquilo un piso de cuatro, tres habitaciones, una cocina, un baño, la sala, por 400 euros. Alicante capital, ¿no? En la ciudad. Mm, no, no. Sí, Alicante capital, pero algo que cerca por si elegida elegido que le llamamos. Sí, un barrio de Alicante, pero es Alicante, 400 euros, tres habitaciones, ha dicho Jennifer. Sí. Muy bien. Pues vámonos, no soy experto, pero vamos, lo veo un precio ajustado, más o menos, sí. Eh, pues muy bien. Dieguitos, nos quedas tú y ya habéis participado todos. Esto es lo que a mí me encanta, que todos los que estéis en Zoom participéis. <risa> bueno, no, espera, que nos faltan los Oscars. No, no, es que me saltaban los Óscares. Nos faltan los Óscar Dieguito, si quieres hablar, y nos vamos a los Sí, Oscar. gracias. Eh, mira, eh, estoy de turista por acá en Madrid. Eh, actualmente pues ya se me cumplieron los 90 días, eh, en teoría, desde el 22 de enero. Hasta hace un mes, eh, en abril, pues estoy pagando una habitación acá por el barrio Alameda de Osuna. ¿Sí? Cuesta eh, 400 euros el mes. Antes de eso, pues estaba hospedado en hoteles y. En hoteles pues, mucho más caro, ¿no, Diego? Pregunto. Sí, por supuesto. Es promedio de 30, de 20, 30 euros. Al en, día, ¿no? Al día. La noche y, la noche, y pues, eh, regular, ¿no? No, eh, pues, no, Postales. No, no, claro. Entonces, pues, eh, debido a que se cerró el. Los hoteles ya no, pues tuve que optar por esta. ¿Cómo y encontraste fueron... esta más o menos? ¿Por 400 euros? ¿Cuántas habitaciones has dicho, Diego, más o menos? No, no, no, solo una habitación. Ah Solo la habitación. Pues, pues. Sí, solo cerca, una habitación nada más. Pues fíjate, una habitación. Pero. ¿No pero has ahora, pensado pues, a, un no pueblo, así, a un pueblo de por aquí de Madrid que están más baratos? Posiblemente, estoy. Es que mira eh, lo que nos han dicho en Móstoles por 600 eurillos y en Majadana, ¿no? Que vale 1200, es muy caro, pero en Móstoles o en, o en Leganés 700. Es más caro que lo tuyo, pero una habitación de que estar más barata allí, ¿eh? Lo que pasa es que, pues, eh, en esos eh, pisos, creo, tengo entendido que piden documentación. Eh, no necesariamente, eh, bueno, sí. Diego, no necesariamente. Hay que hablar un poco, pero ten mucho cuidado de lo que nos ha dicho Mauricio. Claro, que no te hagan pagar una señal para que luego se la queden. Exacto. Pero no y pues, necesariamente. Eh, ¿eh? No neces... Mira, hice un, pregu... video, hice un vídeo con una chica de Brasil, que lo veis porque pone un año en España sin papeles o algo así. Ella explica cómo, cómo, cómo la alquilaban y no tiene papeles. Y le iba bien. Sí. Taila, saludos a Taila, si lo ve. Dime, y, dime, Diego. Y dime. Bueno, y tenía una pregunta, disculpe de que sí. pues si ya, venga. Eh... Sí. Ahora, ahora paso a al doctor Oscar Padrón y a Oscar Escobar y luego ya las preguntas en general. Pero hazla ya, venga. Okay. Hazla, Diego. La pregunta, si quieres, amigo. Si sí, eh, le decía que mmm, los 90 días, si se me siguen, no se me contaron, no, o no, no están, parados, 20, están parados. Están parados, Diego. Enero, Diego, desde el día del estado de, de alarma, ¿qué día entraste? ¿Qué día llegaste? 22 de enero. Pues del 22 de enero, siempre se me olvida hasta el día del estado de alarma, enero, febrero, marzo. Te queda, es que yo soy muy malo para las matemáticas, pero vamos, el, el 14 de marzo creo que empezó el estado de alarma, si me, no me falla la memoria, corregirme. Te ha contado el tiempo, desde el día 22 de enero hasta el día del estado de alarma. Ahí se ha parado. Y ahora, como lo han prorrogado, lo vuelven a, lo va a estar prorrogado otros 15 días, creo que es hasta el 25 de mayo, que me corrija a alguien si, si no es así, pero creo que sí. Está parado. O sea que te queda, a ojo de buen cubero, un mes luego un mes desde okay. que quiten el estado de alarma, que creo que va a ser para el veintitantos de mayo. Listo. Bueno, si no lo vuelven okay. a prorrogar, si no, no porque aquí el gobierno este nos tiene aquí. Pero mira, oscar Padrón, ¿dinos tú allí donde tú estás? Espléndido paisaje hoy, cada día sí. nos visitas desde un sitio, él es doctor Don oscar Padrón. Buenas tardes a todos. Bueno, este, yo me encuentro en Quito en una zona que se llama La Floresta. Es una de las zonas bastante parte turística que está detrás de, una, de las universidades. Eh, yo estoy en una casa que eh, tiene una superficie aproximada como de 250 metros cuadrados. Tiene tres habitaciones, tres, tres baños, sala, comedor, cocina, dos patios. Pero aquí, y es el... Como que la idea, eh, desde que nosotros llegamos aquí, inmigrantes, siempre hemos vivido en zonas muy buenas, okay, de hecho, esta es una de las más buenas. Pero hemos tomado la, la estrategia de buscar el sitio muy cerca del trabajo y buscar eh, casas o departamentos que no estén eh, restaurados. Esta casa, cuando yo la tomé, eh, estaba muy, eh, parece que tuvieron unos artistas, estaba bastante eh, estaba dañada. Y entonces hizo un contrato con la señora por dos años y cerramos un contrato por 300 dólares, comprometiéndome yo a arreglarla. Entonces, claro, es muy, muy buena zona. Aquí los alquileres están en el orden de 800 a 1000 dólares, pero yo pago 274 euros. Anda, por el acuerdo okay. este que hiciste, de un poco de arreglarlo a cambio. Y entonces lo que se hizo fue pintar toda la casa de blanco, se arregló todo el sistema eléctrico, el sistema de agua. Y este, claro, aproveché el precio súper reducido. ¿Y cuánto era el estándar? Repítelo para ponerlo. El, el estándar en esta zona son aproximadamente entre 800 y 1000 dólares. O sea, estamos hablando como entre 600 en y 140 En la floresta. En, en Quito la floresta, unos 800 a 1000 dólares. En pero, quito la floresta. pero bueno, si uno negocia como has hecho tú, buen negociante, pues mira, muy, muy bueno has hecho un muy buen acuerdo, ¿eh? También y el mal. departamento anterior, que también estaba en una buena zona, normalmente a las personas no les gusta subir escaleras. Entonces, ese es un departamento que tenía cinco habitaciones, tres baños, pero quedaba un cuarto piso. Y pasó algo así, que estaba alquilado, estaba bastante eh, dañado, pero a la gente no le gusta subir tampoco escaleras. Entonces... Entra, eh, entrábamos lo pintábamos lo arreglamos y ahí tuvimos como dos años. Oye, Oscar, estás dando un buen tip a muchos prilines, incluso los que también estén en España o en otros países. Buscar a, cuando no se dispone mucho dinero, buscar sitios que a lo mejor necesiten un poco ser restaurados. Y si vosotros sois manitas, negociar como ha hecho Don Oscar un buen precio y a cambio que se lo restauráis, se lo arregláis. Es muy buena. Mi, muy buena idea, recomiendo. vamos, muy buena idea. vamos no, eh, Si no lo dices, no lo pienso, pero es que ahora lo veo clarísimo, Oscar. Y mi idea. recomendación es que busquen el sitio donde van a, a, a vivir, muy cercano a donde piensan laborar. ¿Por qué? Porque se ahorras considerablemente en tiempo y en dinero. Y este como estrategia de inmigrante, claro, uno va dispuesto a trabajar, te ahorras súper dinero, porque en la misma entrada. Claro, tú llegas, mientras que conoces el área, estás arreglando, hacer lo que se en España, manitas, con muy poco dinero, después el ahorro y lo que te ganas es considerable. Es como que si estuvieras trabajando a cuenta propia tuya. Sí, lo que nos estaba comentando, mmm, creo que es Luis, que, que es Tocayo, que se va al otro pueblo ah, porque va a estar mucho más cerca del trabajo de su hijo también. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pues venga, voy a dar paso a, a Don Oscar Escobar. Oscar, si Hola, quieres... Tal. Que me había olvidado de vosotros dos. Oh, usted ya me tiene muy olvidado, pero... No, no, importa? si os he visto, si estáis Ay, aquí los primeros tal. en la lista, pero digo, les dejo. No, y ahora vamos a las preguntas generales de todo tipo, ¿eh? claro. que os las he prometido. A mí con tal de que, de que ocupe más el tiempo con nuestro amigo... Don Oscar Padrón, allá en Quito, que ha resultado un personaje formidable claro. de mucha ayuda para todos nosotros. el doctor Así. y eso para vosotros eh, es muy valioso, efectivamente. un abogado, tremendo. Le agradecemos oh, mucho que esté. Y buscarle, por cierto, buscarle Oscar Padrón. Oscar Padrón, sí, si queréis un, un buen abogado, allí en, en Quito, aunque maneja todo, Oscar Padrón. Y lo digo yo porque él es, él es muy humilde y no lo dice. Yo lo digo, ¿vale? Os lo digo. Don, don Oscar Escobar, ¿usted dónde está? Yo, yo, pues, yo soy el muchacho pobre de este de este grupo. Yo soy un hombre que vivo en un barrio popular acá bueno. en la ciudad de Medellín, Colombia, eh, y yo pago uh, a alrededor de 100 uh, euros mensualmente. Qué buen precio, qué buen precio. Oye. Claro, vivo en un barrio popular, un apartamento muy pequeño, y entonces por eso me sale más, más, más. Pues, más económico pero eso está bien porque bueno sí si sí está bien le el... quiero sí, le quiero contar que que en colombia existe un sistema de estratos estratos sociales o sea estrato cero la gente que es muy pobre que no tiene nada estrato uno que por lo menos tiene algo estrato dos que algo más hasta llegar al estrato 5 y 6 donde viven las personas adineradas ah qué Entonces, curioso qué curioso sí, Oscar, aquí exacto. en españa no hay esos estratos aquí, eh, te, te, sí, te eso, digo, ¿eh? eso es una eso es una una manera... aquí, aquí estamos todos mezclados, te lo digo en serio ¿eh? con el corazón. ¿eh? O sea... sí. Entonces, eh, entonces yo vivo siempre he vivido en barrios populares, ciertos barrios de donde están las personas sencillas, comunes, y corrientes, obreros, más humildes, no más humildes. Sí, sí, sí, sí. Aunque bueno, de todas maneras. Eh, que es... Eso no es malo, para... eso no es malo, ¿verdad? Para nada, para nada. Me, siento muy, o sea, me para... siento muy orgulloso de mi origen y y de mi evidencia y eso me ha permitido a uh, contactar a personas de todas de, de todas eh, todos los estratos de todas las calidades humanas tanto en la pobreza como en la riqueza se encuentran los mismos los mismos seres humanos valiosos increíbles con, con una disposición filosófica ante la vida exuberante Todo, todos somos humanos todos somos personas efectivamente mm, exactamente Entonces, así es como vivo yo vivimos muchas personas eh, en esta condición, la mayoría de las personas en Colombia estamos por debajo del estrato 3, ¿cierto? Ay, pero a mí eh, eso no me gusta que haya estrato, o sea, pero eso es así, o sea, lo tienen así. Es una realidad. O pero lo estás cosa... poniendo tú, eso de los números. No, Te juro que en España no hay en... estrato 1, en... estrato 2, no, estrato ni en, ni en Nueva York, ni en Chicago. Aquí no. No, <risa> no. Pero en Colombia eso existe, entonces yo estoy aprovechando para dar esa información. Claro, eso claro, tiene uy. ventajas y desventajas. Eh, por ejemplo, cuando yo me consigo una novia rica, entonces el papá me pregunta y usted dónde vive. Entonces le digo el barrio de ah no ese hijo ese, ese estrato no de... nos vale no oh, no, no es echa, de chavos. estrato cuatro por lo menos no de de estrato pero es que, bueno no te enrollo más no te enrollo más que como pero te la de cancha que te conozco no, no, no, no. Nos bueno vamos no, a no sin más que no, nada no. los todos los prilines venga los que queréis preguntar ahora ya de todo tipo vale levantar la mano si queréis las preguntas que teníais así variadas que queríais preguntar venga es el momento ¿Quién tenía preguntas? Ah, Mauricio, ¿tienes la mano levantada? Bueno. Bueno, Juan Manuel, venga. Como, como eres nuevo, Juan Manuel, te pongo el vídeo, Juan, y hazlo, vale, pregúntanos gracias. lo que tú quieras. Gracias, Luis. O aporta eh, también lo que tú quieras. Sí, sí, sí, sí va. Eh, yo pienso eh, viajar con mi familia, mi esposa, dos hijos. Mi hijo menor tiene ocho años. Mi hijo mayor en este momento tiene 13 años. Tengo claridad en el tema de la educación de mis hijos y el derecho que ellos tienen allí en España. Eh, mi pregunta es, yo voy eh, a solicitar una visa de estudio después de que ya haya ingresado a España. En el momento en que yo solicito esa visa de estudio, eh, me preocupa el tema de la salud de mis hijos, eh, Luis y amigos PRIXLINES. ¿Cómo... Eh, tengo yo que pagar eh, la salud de mis hijos con un seguro privado o al empadronarme, eh, muy pues buena pregunta, Luis. Te de cojo de la de pregunta. Mira, te la, voy a tratar de responderte y luego, si quieres, sigues. A ver, eh, y además, tocas un tema. Alguien preguntaba hoy en Telegram: eh, Quiero hacerme el permiso de estancia por estudios. Y yo le he resultado el grupo que tenemos en PrisLine de, de visa de estudios. Y luego me dice: No, no, el de estancia es lo mismo. PrisLines son los mismos requisitos. Lo que varía que la visa por estudio lo pides en el consulado de tu país, en el consulado de España, eh, en el país que estés, vamos. Y la estancia la pides cuando ya estás en España, pero los requisitos son los mismos, ¿vale? Vosotros, eh, Luis, lo vais a pedir allí en el consulado o, o cuando estéis aquí ya. Eh, Juan Manuel Luis. Juan Manuel. Ah, perdona, Juan Manuel. Eh, sí, perdona. No, lo pienso pedir estando ya en España. Luis. Vale, vale. Sí, casi mejor porque podéis buscar más. Pero bueno, tu pregunta. Eh, el tema exactamente: te piden el seguro médico. A ver, si os ponéis enfermos con seguro médico o sin seguro médico, o, eh, España os atiende. Pero es cierto, para la estancia por estudios o para la visa de estudios, te piden tener tú un seguro médico y si traes a tu familia, pues también para ellos. Vale, un seguro médicos mmm, eh, no es caro había una chica que quería venir siempre lo digo pero ha desaparecido pero bueno, lo digo yo ya un seguro médico para uno le puede valer a lo mejor unos 30 euros al mes y si meten más familiares pues seguramente la póliza sea más barata no va a ser 30 por por 4 si sois 4 en la familia no seguramente va a ser a lo mejor 30 30 60 igual por 80 90 euros puedes asegurar a toda tu familia Vale, incluso okay. hay más barato, ¿eh? te estoy hablando a lo mejor de compañías como Sanitas, Adesla o Mafre, que son muy buenas, digamos, pero también hay otras más económicas, no me sé ahora lo, los, los nombres de memoria, pues son menos conocidas, pero igual de eficaces, luego los médicos son los mismos, y para la estancia por estudios o la visa de estudios les da igual la compañía. Te piden eso sí, okay. que el seguro no sea el seguro de viaje, ¿eh? el que viene incluido en okay. los seguros de viaje, ese no vale, pero que lo puedes hacer. Eh, yo calculo para toda la familia, ¿cuántos sois en la familia? Me has dicho cuatro, Luis. Cuatro, pues puede a lo mejor por cuatro, 90 euros, segundo. por 90 euros, incluso menos, lo puedes sacar. ¿eh? Vale. A ver si traigo a vale. alguien de seguros, hombre, que hay muchos por ahí que os lo dejan, vale. Pero eso, y es eso, es un seguro. Pero vamos, eh, sacan, sacando un poco la pregunta: si alguno está en España y se pone enfermo, ya sabéis que en España la, la sanidad es universal y es de la misma calidad para para todas las personas, incluso las que están sin, sin las que no están con documentos, vamos. Vale. vale. Otra pregunta, Luis, aprovecho sí. que, que ya. Eh, sí, sí, sí, aprovecha, en... Juan. Gracias, Luis. Eh, cuando yo solicito eh, la estancia por estudios, eh, Mi esposa también podría solicitar la estancia por estudios ella o, o el, al yo hacerlo ella ya está cobijada y ella también podrá elaborar las. Pueden cadenas. las dos maneras, vamos a, a pensar. Claro, es que ahí vamos. Si tú quieres, tú puedes pedirla tú solo la estancia por estudios y traerte a tu esposa y a tus hijos, pero en ese caso ellos no pueden laborar. Si vale. quieres que ella labore, también tendría ella que pedirse la estancia por estudios. La podríais pedir los dos. Okay. digamos que ambas maneras son son válidas pero claro si, si solo el que va a estudiar vas a ser tú el único que va a poder trabajar vas a ser tú okay. puedes traer a ellos con residencia pero solo para residir no para no para laborar siempre hablo de laborar en en a, en a. Que los negocios online y estos que os he presentado con los emprendedores eso es un campo ¿vale? que tenéis ahí vale Pero bueno, yo os lanzo ideas, ¿eh? para que penséis, reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones. vale sí, Señor, es claro, muchas gracias. ¿Algo más, Juan? ¿Está todo? Vale. Por el momento no. Gracias. Vale, cuando queráis, bueno, todos los que ya sabéis podéis participar siempre que queráis, ¿vale? Siempre hacemos la reunión todos los días, ¿vale? Lo que sí os pido, que los que vengáis a Zoom, pues como hoy, hoy estoy muy contento con todos vosotros, que estéis participando todos. Perfecto. Uy, ahora cuántas manos levantadas, madre mía. A ver. Bueno, me voy. Mauricio, tú la tenías, era que la tenías antes. Mauricio, ¿quieres saber? Sí, vale, venga, te doy a ti prioridad porque antes la tenías tú solo. Venga. Bueno, de la velocidad. Eh, para sacar para sacar la seguridad social, eh, la persona tiene que estar con el, con el nivel cierto, con el de, con la a ver, con el pasaporte no sirve, o sea, con visa de turista no no sirve a no ser que sea por por, por permiso de estancia. Muy buena pregunta. Eh, generalmente sí, digo generalmente, a ver, por ejemplo, ya sabes que ahora con la tarjeta blanca se han pasado los seis meses, te dan la seguridad social, pero es que claro, la tarjeta blanca ya lleva su NIA. Ok, pero me ¿El me caso, daño, dime el caso daño, que pero... planteas, a ver si te lo saco, Mauricio. El supuesto, ¿qué caso sería? Un ejemplo. Ah, un ejemplo no, es que lo que pasa es que hay unas tarjetas de los muchachos que ya están vencidas porque por todo esto que pasó. Sí. Entonces no, no, no han podido sacar la, la tarjeta roja, entonces me están haciendo esa pregunta. Pero tienen que... ellos la tarjeta blanca, ¿no? Sí, señoras, bueno, muchacho, pues sí, sí, sí, sí, con eso mira pero si sí, sí, lo hemos dicho muchas veces, ¿lo podéis sacar? Bueno, con un abogado, o lo podéis sacar. Una eh, fotocopia de la tarjeta blanca, que han pasado los seis meses, y, y la hoja esta que tenemos en Telegram, que la he puesto ya varias veces. Si no la encontráis que lo, ahora empiezan todos a preguntarla y dónde está dónde está ya la otra vez lo dije y pasó está en donde pone Prisliner asilo, Prislin asilo buscar el Prisliner Asilo y ahí está todo ahí está la carta del Ministerio del Interior con el email y ahí mandáis eso y un email con esa misma carta para que lo vea el que lo reciba el email y vuestra hoja blanca ah, es que okay. que es una de vosotras lo hizo y me dijo toda contenta mira Luis lo mandé el otro día y los dos días me han mandado el número de la Seguridad Social. Ella lo hizo así, mandó el email, ni firma electrónica ni historias. Mandó el email, que esa es otra, para empadronaros podéis. Confiar. Hay ayuntamientos que sí, la firma electrónica, pero hay ayuntamientos como el invitado de ayer, que con un email, con un cruce de email lo hizo. Pues esto, Mauricio, bueno. para que te das una idea, se puede hacer con el email. ¿Y ahora ¿Vale? es que se envía eso, señor Luis, a, a migración o a... No, a la... a la tesorería de la Seguridad Social. en la hoja, En el documento viene el email de la tesorería. Okay, okay. Y es la es que okay. es la tesorería, la, o sea, la, es la seguridad social la que os da el la que os da el, el registro de la seguridad social. Entonces a ellos le mandáis vuestra hoja blanca, que ya tiene que tener los seis meses, y la resolución de interior que dice que a los seis meses pueden trabajar. Eso lo tenéis en Prisliner Asilo, están todos los documentos. Okay. Y ahí viene el email, ahí viene el email de la seguridad social, lo mandáis ahí, a Vanessa se lo dieron. Ya está. O sea, ya a mí me gusta cuando os dan las cosas, porque es lo mejor. Ejemplo. Por cierto, y hay otro debate, que ya me regañabais ayer, que dije que, a ver, Monese podéis abrir el banco solo con el pasaporte. Pero N26, yo dije que también, pero luego me habéis dicho, no, no, Luis, N26 nie, pero luego me ha dicho otro que sí, que él lo abrió con pasaporte. Bueno, yo lo pongo sobre la mesa y vosotros investigar ¿Vale? no, hay, no hay necesidad de estar trabajando para sacar, para sacar la seguridad social, no hay necesidad No, no es necesario, ¿no? Okay. De hecho, Mauricio, a Vanessa le dieron el número de seguridad social ya, mandándole email tranquilamente a los dos días, y luego me dice, me dice Vanessa, saludos Vanessa, si ves el vídeo. Me dice Luis, ahora ya solo me falta encontrar el trabajo. De esto, de esto. Otra no, manera, ya que lo sacas, que es buena pregunta. Eh, aquí aprendemos un montón con estas preguntas, es que no hagas todo este rollo, te busques el trabajo. Bueno, esto no es un rollo, porque son tres emails, pero bueno, otra forma, Te busques el trabajo y sea la empresa. Pero ahí volvemos a lo que hay muchas empresas que son reacias. Si ya le vas tú con tu número de la seguridad social, pues la empresa no va a ser tan reacia. Porque hay empresas que te van a hacer esto, pero hay otras que están. O sea, la empresa también podría hacerlo, Mauricio. Pero yo os recomiendo que lo hagáis, hagáis vosotros. Y sí, es mandar un par de mails, en mandar un email y poco más. Ok, ok. Vale. Amable, señor. Nada. Vale, okay. Venga, perfecto, Mauricio. Venga, pues más. Mm, le doy paso a Marta. Venga, Marta. Amiga, Marta. Sí, yo quería hacer una pregunta Ahora estoy eh, perdonad, estoy ahora los que habéis levantado la mano virtual ¿eh? si alguien más quiere participar que levante la mano virtual venga marta a la pregunta yo como me voy a ir con la visa no lucrativa eso que es un permiso de residencia es, es un residencia. permiso de. Hoy, hoy tengo estoy viendo el cronómetro y llevamos 50 minutos vamos a tener que ir rápido ¿eh? antes de 60 hay que sí. acabar es un permiso de residencia marta tú puedes venir y, y residir y no trabajar ojo no trabajar en cosas físicas pero puedes tener negocios fuera de españa ¿eh? que son legales los podrías tener vía internet o vía lo que sea eso sí podrías pero no puedes trabajar eso en puede españa ir. marta el primer año con la visa no lucrativa el primer año no puedes trabajar luego te la van a dar por un año y luego tienes opción de que te lo renueven por dos años más o cambiarlo por una visa de trabajo y ya podrías trabajar ahí tengo que ir pero, rápido, pero. vale con eso, con esa visa de permanencia se puede, de residencia se puede viajar. Sí, sí, puedes salir, volver, volverte a Argentina, en Navidad, sí, sí. Es la ventaja que tiene respecto a los asilos. Venga, paso a otro, ¿vale? Para que os dé tiempo a todos. Venga, que nos quedan 10 minutos máximo. lo eh, Jennifer, venga, Jennifer, te toca. Que tienes la mano levantada. Jennifer. Bueno, don Luis, mi pregunta es la siguiente. Dinos. Eh, yo pregunté a la Fundación Astit si aplicaba todavía asilo y me dijeron que no, porque ya estoy supuestamente de forma irregular. ¿Cuánto llevas? Vine el 28 de diciembre. Ma en diciembre, enero, febrero. Muy, vale, te doy mi opinión, ¿vale? Sí. Eh, y te doy mi opinión convencido. Mm, te digo lo que dice la ley. La ley dice que hay que pedirlo en el primer mes, pero, salvo. Y lo dice la ley, que las circunstancias propias de uno hayan cambiado. O sea que sí que puedes. Sí puedo. Y de hecho, yo lo pediría, porque por el no ya lo tienes. Hice una entrevista a una chica que lo pidió cuando llevaba año y medio. Te pueden preguntar en la entrevista previa: oiga, ¿y por qué no lo ha pedido usted dentro del mes? No digo que lo hagas, pero yo qué diría: mire, que no lo sabía. Yo me acabo de enterar que podía pedir asilo. Entonces Bien. te lo tienen que admitir el trámite. Yo os digo cosas que a veces los abogados nos dicen. Pero es que como no soy abogado, aunque estudié de Derecho, pues yo os lo digo. Y mírate el vídeo tercero de la tarjeta roja, que esa chica lo pidió con año y medio. Y se lo estaban tramitando. Pero, okay. ¿vale? Pero tienes tus motivos, ¿no, Jennifer? Sí, señor. Vale, pues pídelo tranquilamente. Y esto viene a colación, lo que os digo muchas veces, que la Fundación No sé qué, no me acuerdo el nombre ni me lo digas. Pero vamos, a veces la Fundación No sé qué, o el No sé quién te dice una cosa vale está muy bien y a veces lo hacen hacemos buena fe pero vosotros siempre buscar otras opiniones de todo y luego decidid vosotros tomar eh, lo que os digo al principio del vídeo tomar vuestras propias decisiones porque son decisiones muy, muy importantes y jennifer por intentarlo no pierdes nada y textual la ley dice eso eh, que puedes tienes que pedirlo en el primer año salvo que tus circunstancias personales hayan cambiado o por desconocimiento en tu caso pues no lo sabías me acabo de enterar he visto unos vídeos en Printline, por ejemplo y me he enterado pues, pues vengo a pedirlo está. Vale, cielo. Venga. Eh, a ver, más manos levantadas. Eh, Jesús Rodríguez, venga. Luego Dieguito y luego óscar Padrón. Venga, Jesús. A Óscar Padrón le dejo luego para cerrar. Para, para mira, para Mauricio. Os pido le brevedad, que... a todos ya, vale. Por si que nos eh, quedan muy pocos minutos. Le voy, comentar, le voy a comentar una cosita, ma, ma, ma Mauricio. Los chicos que, que se han quedado allí, ¿no han ido al asistente social de, de Murcia a dormir esa noche? Bueno, igual no, Mauricio vale. no lo sabe, pero es buena pregunta ah, que la vale. sueltes para todo el que vea el vídeo. En esos sí. casos, ir al asistente es social a o ir a cáritas claro, para no quedaros en la calle claro. durmiendo. Muy buena observación, Jesús. Muy buen dato. Okay. Aunque Mauricio ahora no te pueda responder, no importa. Sí. Tú, lo, ah, vale, tú lo has claro. dicho ya, lo has lanzado sobre la mesa. Es muy buena. Mira, sí. no lo habría yo pensado yo tampoco, efectivamente. Eh, eh, eh, en esos casos, eh, ir allí a, a, a Caritas, a la asistencia social, a Cruz Roja. ¿Vale? Porque lo importante es el trabajo. Pero bueno, gracias Jesús, no, no se nos habría ocurrido. Voy rápido, ¿vale? Para que dé tiempo. Dieguito... No, no, yo les voy a, compla, a compartir unos números de... Pero muy rápido, que nos quedan cuatro minutos. Venga, comparte si quieres. Pero rápido, que tiene que intervenir ver, Dieguito el... y Don Oscar. En el grupo de presidencia les voy a compartir son unos números de asistencia social en... Venga, Madrid. vale. Bueno, bueno, listo ya. No, vale, vale, que me parece bien. Venga, vale, gracias. A ver... Qué pena, Dieguito, el... Camilo, tú no has levantado la mano. Levanta la mano si quieres, Camilo. Dieguito, venga, corre, corre, que sí. no quiero que ahora. Te, te decía acerca de, de lo que sucede ahora con eh, durante el primer mes. La, la persona que estaba hablando de que obligatoriamente durante el primer mes tocaba pedir el asilo, es decir, que después de, de ese tiempo ya no se podría. Sí se puede. A ver, hay que pedirlo para hacer bien las cosas. Hay que pedirlo en el primer mes. Si tú vienes a España y en tu país te están persiguiendo, pues lo normal es que vengas a España. Oye, a lo mejor el primer día no lo pidas, porque lo que sea, el jet lag. Pero en el primer mes es donde hay que pedirlo, salvo que tus circunstancias hayan cambiado. Uh, bueno, es lo que dice la ley. O sea, mi consejo es que lo pidáis en el primer mes. Pero si a algunos os ha pasado el primer mes por desconocimiento, que suele ser, pues pedirlo. ¿Vale? Y seguramente el trámite os lo van a aceptar. Que luego a los tres o cuatro años os rechazan el asilo, como se lo van a rechazar a la inmensa mayoría. No pasará nada porque lleváis tres años y podéis pedir el arraigo social. Si es un salvoconducto. Es un camino. Pues eso aplica para todo para para toda toda el Europa. mundo. Para todo el mundo. Diego. Para toda Europa. Sí. Para to no, para toda España. De Europa no me lo sé. Que luego me vienen los de Dinamarca y me recañan eh, okay. Esto es para España, para los que estáis en España. Venga, que no da tiempo. Andrea, tú no tienes micro. Andrea, ¿quieres participar? Sí, sí, Venga, sí, participa, corre, pregunta. corre corre la pregunta ¿Qué y si no, mañana, eh. Venga, documento? cuatro minutos nos quedan en total. Venga, Andrea. Bueno, ¿qué documentos no se le ves en el apostillado? Ah, joder, vuestras preguntas son del libro. Pues la mayoría, el apostillado suele ser para siempre. Salvo que, por ejemplo, te pongo un ejemplo: apostillen los antecedentes penales, quedan apostillados. Pero si te piden los antecedentes penales, yo que sé, del último año y pasan cinco años. Ese antecedente penal, la postilla sigue valiendo, pero es de un año de X. ¿Me explico? Perfecto. Pero, por ejemplo, un título universitario, pues eso es para siempre. una cosa así. ¿Vale? O sea, la postilla no caduca. Lo que caduca es el documento que apostillas. Si te piden, oye, quiero el antecedente penal de los últimos, del último año. Ya han pasado cinco años, por muy apostillado que esté, ya no es el del último año. ¿Vale? Te explico razonable venga. para las cosas que te pueden pedir perfecto, perfecto gracias Andrea venga oye que los mañana, que no de tiempo mañana a ver eh, Dieguito has preguntado ya no Dieguito que venga sí, pues, ya. ya has preguntado venga te bajo la mano y don Oscar nos va a cerrar que para eso el letrado don Oscar Don Oscar donde está usted puede participar y ya cerramos el vídeo ¿eh? ok bueno buenas tardes a todos fíjense hay una máxima que es la siguiente y aplicamos no hay peor diligencia que la que no se hace Ustedes tienen que pedirle a la administración pública y hay unos principios de administración pública que en el momento que usted ellos están obligados a recibirles petición. Cuando recibe una petición escrita, la administración pública está en la obligación de responderle por escrito. Y en ese momento que le responden a usted por escrito, le van a decir, mire, usted le falta esto, esto, esto, esto y le van a dar como la receta de todo lo que le falta. Inclusive están obligados a decirle que en caso de negativa puede recurrir. En, el, en España casi todo se recurre. ¿okay? Pueden jugar con los tiempos, como le está diciendo don Luis. Hacen una petición, hay lo que se llama también si, eh, silencio administrativo, entre papeles pasa el tiempo. Y, y se han dado casos que pasa tanto tiempo que como el empadronamiento es lo que marca el inicio de, de su estancia, pueden llegar a caer hasta en estancia. A, a, a, a, a los tres, a tres años de arraigo social. Arraigo, Exactamente. Arraigo social. Y ya, ¿y qué es el, el, el truco entre comillas? Don Oscar Padrón, el que queréis un buen abogado, buscar en Google Oscar Padrón, que es el señor que acabáis de hablar, el doctor. Os tengo que dejar preliminares para no pasarnos de la hora. Eh, a, a Mirta le quiero decir que sí que hay un silencio positivo para lo de estudios, que hay dos tipos de estudios. Le hablaremos próximamente. Mañana nos volvemos a ver, ¿vale? Prilines, para pa, es que no quiero que los vídeos pasen la hora, ¿vale? Os lo agradezco mucho, mañana podéis participar todos otra vez, todos los que queráis, ¿vale? Muchas gracias a todos, a los que habéis estado en Zoom, a los que habéis estado en el vivo y a los que lo veis luego, los que lo veis luego, los que lo veis luego, poner en las conclusiones, o sea en los comentarios, poner la vuestra opinión de todo, ¿vale? Y el chat ahora me lo leo en detenimiento. Venga, PrILINES, nos vemos mañana Os saluda Luis